My associates on the other side of this door is either passed out drunk or deceased. We'll check it out. Stay on the radio. We ain't alone. It was gone. Stevie, we reached a closed gate. Ah, yeah. Now we rigged those up so that Zeke couldn't stumble in. There's multiple switches to open them. Some of them are on timers. Have fun. Trick, find the switch. Find the next switch. Gate again. We gotta find the switch. Creeper down. Where was the other switch? One down I the time, no? Sí. Ahí está. El otro sí. El otro sí está abajo. Este hey. le pata, bolsa, ¿no? ¿Tiro a la Bueno, vámonos ¿Vamos a la CD. Ah. Estamos aquí abajo. No, mi pequeño hedgehog al mar. Hay dos de control aquí. el control. Hay que silenciar eso. Y habrá que bajar. ¡Está en Screamer! ¡Gritón! ¿Dónde está el gritón? ¡Ah, oh, no! ¡Maldita sea! ¡Viene todo! ¿Dónde puede poner trampa? ¡No! Defender la posición, dice Ah, oh, maldita sea. Sí, cómo lo vamos a hacer? No sé. No sé cómo lanzar la granada. Con el del medio. Pero algunos tienen Ah, no tengo un lanzagranada. Ah, oh, maldito eso. ¿Cómo lanzaste la granada? En el medio. Ah, en el medio. Ah. Hay okay, que dispararle en la base esto. La base de la, para de la pirámide. Así no se levanta. Ah. Eh. No bueno, ¡Vamos! vámonos ¿Montar? ¿Qué dice? Buscó un camino para el centro Got some defenses. Switch. Let's go. The weirdest subway station I ever saw. You're rat food now mm, por allá, alcanzar, dice yo. Ventilation is dead, we've got to fire it up to clear out the gas Look, another fan switch, that should turn on the ventilation Activar los ventiladores. Los fans are not moving the gas on the lower floors. Next level bien. ¡Vamos! entonces? Sí, hay que activar el otro. ¡Ah, no! Hay que activar el ventilador es uno después. ¿Contrajo el ¿Sí? chiste? Sí. ¿Qué hacemos? llaman los cabros trabajadores ¿Y cómo va? ¿Vamos bien? ¿Dónde estamos, no, no, estamos en el segundo? ¿Dónde no. estamos sí, en el segundo? Ahí... ¿Este key. Bueno, ese no tiene la llave, se quedó acá por otro lado. Uh, acá hay más gente. No, no te indica el punto. Heading to the control panel. Oh, hay que activar la activación otra vez. Sí. ¿Me encontraste? La entrego, no. Sí, vámonos. Subiendo el piso seguro, vamos. ¿Qué pasó? Mira, los zombies. Ah, mierda. ¡Ey! ¿Ese no? Me equivoco de arma Otro muerto que tenga la llave Bueno. Otro, llega Michael. ¿Dale? Dale, abajo. En los muertos, cuando le indican. Acá encontré uno. No, tiene la llave. Voy con el otro. No, Oh, vestido en Mariano. Marita, sí, Ah, ¿qué onda? ¿Podemos estoy moriendo? Tenés un límite. Oh, estoy drogado. En el bajo está. Ah. Vamos está. No. Tenés un límite de tiempo. Acá nos estamos muriendo por acá. Tengo que salir de acá porque el gas abajo en la parte de abajo es más. God. I was a minute from ¿Está oh, de fuera? ¿Vamos? Sí. Here they come! Yeah. Shit! Swarm above! Shit! They're dropping! Run! Take it off! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Anonima... Vamos a comprar papel higiénico. Claro, este es el último papel higiénico. Claro, ¿verdad? alcohol en gel y papel higiénico, vamos a comprar. Ahora oh, oh, viene la borda. ¿Qué le hacer? Viene uno al corazón. de fondo. Oh, ¡Ah, no! ¡Para esa porquería verde. ¡Qué bendecido! de la torre y cierran las puertas, dicen ¡Ah! me están haciendo bostas hay que subir los ruidos malición hit the door switch Ah, por encima, eh. No sé cómo hicieron cajetas. Ahí Acá no hay para recargar no no munición? Sí. No, no hay. Acá Ah, ya. No, Ay, medicina. <laughs> work. Eh... Reloading. Medicina para. Aquí, de todos. Cúrense. Hay que curar a la negra. No, dale, dale, cuérate Yo Sí, eh. no No, no puedo No, no hay que curar, pero. No, no, que, no, no, que, no, no que, sí, que curar Vamos No, que curar curar Estoy poniendo el número y... ¿Histo? No Es el con silenciador Vale <risa> ahí está. Perdón Es el con silenciador y pa, un tío. PUM Menos mal que ¿no? ¿Para el otro? ¿Para el otro? ¿Para el otro? ¿Para el otro? ¿Para el otro? ¿Para el otro? se que se We're back in the main hub. <laughs> well, I've underestimated you. If I was a bad man, I'd have just lost my arm. Now open the door. Let's flip the door switch and get the hell out. Hay que proteger de Ah, there Sí, ahora cuando active van a venir todos, claro. ¿vale? Está. ¡Vamos! ¡Bring it in! Yeah. Sworn heading this way. ¡Hambre! ¡Espera tren! Oh. ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ¡Puta! ah, están subiendo por acá. Ah, quien tiró la p*** El otro lado, ahora mismo, entrando. ¿Cómo, policía? Oye, a tu casa te dice. ¿A qué está la policía cuando Vamos te agarra afuera de la cuarentena? La cuarentena? Sí. El tren, el tren, el tren. otra vez. In the Ay, vienen una horda! Open. Open up, The day of miracles <laughs> has come. Well, thanks <Hallelujah>. for the assistance, my darlings. I'll see you later. see you. Oh, Jesus. Honestly, you Yanks <laughs> have no sense of humor. Now hurry up and get on a bloody train. muy intenso, eh. Si. Sí. El de Guerra Mundial Z es en Epic Game, Viejo, no en Steam. ¿Quién está descargando? Vilca. Ah. Oh, este está más atrasado todavía.